Hola equipo, buenos días. Hoy día estoy aquí trabajando con dos de mis superestrellas, este, con Ruby, y con Karina. Y queremos compartir con ustedes eh, la actividad de hoy día, que es este, prospectar en parqueos este, públicos. Tenemos nuestro propio evento y esperamos que les guste para que nos acompañen en otra ocasión. Eh, también tengo a Ruby con el resultado de la semana. Así que les voy a presentar este, cómo es que nosotros hacemos nuestros eventos. Como pueden ver, aquí a mi costado hay, hay un parqueo donde el que estamos trabajando. Y de la misma manera, si nosotros lo hacemos, usted también nos puede acompañar. Así que les voy a pasar primero a Rubí para que les comparta cómo quedaron los resultados de esta semana. Sin antes mostrarles a ustedes qué es lo que nos acompaña en cada uno de nuestros eventos. Ok, como pueden ver este es un parqueo, entonces nosotros acá nos aproximamos a los clientes que, que vienen de hacer sus compras y esta es la mesa que nos acompaña siempre. Aquí tengo a mis dos supermodelos, Ruby y Karina, entonces y esta es la mesita donde nos acompaña una caja A, eh, nos acompaña nuestro rótulo de Free Avon. Eh, muchas de ustedes nos han preguntado qué es lo que damos gratis. En realidad, no damos ninguna membresía gratis. Lo que nosotros hacemos es eh, abajo de este rótulo tenemos muestras de todo tipo: tenemos skincare, tenemos fragancias, tenemos diferentes tipos de muestras para darle a la persona. Cuando nos preguntan que sí, si, que por qué tenemos el rótulo de Free Avon, es porque cuando la persona la inscribimos, este, les decimos que tenemos como premio una caja A siempre y cuando ella se active con su primera orden de 150. Entonces, por esa razón es que nosotros utilizamos el rótulo de Free Able. Ahora, los catálogos que nos acompañan es una gran variedad. Eh, tenemos el catálogo regular Campaña 12, tenemos folletines de ofertas, tenemos eh, cada quien le pone su toque personal que son este, su flyer. Tenemos un cuaderno donde anotamos los, los nombres, los leads de las personas que se acercan. Entonces, y, y eso es lo que hacemos. Nosotros eh, siempre tratamos la manera de este, darle a conocer a ustedes qué es lo que hacemos. Así que tengo a Rubí con nosotros, la que les va a decir cómo quedaron los resultados de esta super semana de trabajo. Hola, buenos días. Vamos a felicitar hoy a todas las chicas que trajeron adiciones en esta semana al equipo. Especialmente quiero felicitar a Karina Alfaro porque oh, ella trajo, yeah. trajo dos esta semana. Eh, Teresa Reyes hizo una. Uh, uh, Nidia Rodríguez hizo tres. Felicidades, Nidia. Uh, Karina Pleites, uno. Ana hizo dos, felicidades Ana. Yo hice uno. Así que muchas felicidades a todas. Y tenemos también a Karina aquí que nos quiere compartir algunas de las aventuras que nos acompañaron esta semana. Yo creo que ha sido una semana de aprendizaje porque hemos aprendido a tener más confianza en sí mismo, ¿verdad Karina? Sí, este buenos días chicas, este, les comparto que ayer estuvimos promocionando también y una señora estaba ahí muy interesada en inscribirse, pero la estaba esperando a la VEN de, de la Megamart y entonces yo me fui con ella en la VEN y ahí le estaba tomando los datos y así este, la inscribí en la VEN, ella este, íbamos pa, ya en camino para la casa de de ella, este, eso fue mi primera aventura Oh wow, ese fue su aha yo. moment sí, ajá. Felicidades, felicidades sí, ¿Algo más que le quiera aconsejar? Ah, sí, este, también quiero invitarle a todas las muchachas del grupo de Ana, Rubí del grupo mío que están invitadas a estos eventos bien para conseguir más clientas o personas que les gustaría este, comenzar su, su propio negocio para que aumenten, para que se hagan este, miembros de su equipo y que todas juntas crezcamos y ganemos, así es muchachas no importa que no vivan acá en el área de Maryland, eh, si viven en el área de Alexandria, si viven en el área de este, um, Washington DC, podemos ir allá, nada más queremos el compromiso de ustedes, así que eh, les queríamos enseñar nuestra mesa de hoy, como ustedes saben tengo mis super modelos acá ya tuvimos nuestra primera inscripción del día, así que no nos podemos quejar. Y estamos acá, nosotros aprovechamos todo lo que se nos presenta y este, por rato se, se pone eh, bien ocupado, pero por rato se pone eh, bien lento. Pero yo creo de que es bien importante mantenerse en todo momento enfocado en qué es lo que se quiere obtener del día. Así que muchachas, antes de despedirnos, ¿qué les quieren decir a sus compañeras? Bueno, como dijo Karina, los invitamos para que nos acompañen, martes y jueves estamos trabajando también con los señores Gómez, uh -huh. la señora Rosa de la o, y ustedes son bien inv uh, invitadas para que vengan con nosotros, <coughs> perdón, nos acompañen, ya sea para agarrar más ventas o para reclutar. Exacto, los días martes y los días jueves estamos trabajando con los señores Gómez que son uh -huh. eh, nuestros líderes de Virginia, así que si muchachas, ustedes que viven en Alexandria y les gustaría salir, también extendemos la, la invitación a todas ustedes para que nos digan el día, nosotros podemos viajar y nos juntamos para hacer cualquier tipo de actividad como les digo, hay veces que está bien ocupado, hay veces que está lento pero la actitud que se traiga es lo que determina el éxito de, de los resultados del día, así que nos queremos despedir con ustedes, eh, invitándolas y que, no, y que por favor no se den por vencidas porque en realidad se trata de ser eh, fuertes y se trata de ser constantes y de estar comprometidas en lo que queremos, así que muchachas díganle adiós y nos adiós, vemos hasta sí, la otra semana con más resultados, gracias por estar pendientes.